Hola, me llamo Carlos Vaquero. En nuestros videos anteriores hemos abordado temas bárbaros, tremendamente útiles en la práctica musical. Quienes han estudiado con cuidado estos videos ya dominan a la perfección escalas y armaduras, lo mismo que en los intervalos, temas un tanto complicados de explicar y de entender, pero con una adecuada pedagogía pongo a su disposición para que lleguen a dominarlos sin mayor complicación. Amigos, los invitamos a pasar un rato increíble despejando todas las dudas que tienen sobre estos números que siempre están encabezando cualquier escrito musical. Se siente muy bien dominar a la perfección un tema cualquiera. Es lo que ustedes están a punto de vivir con este tema, el tema de los compases. Antes de comenzar este nuevo tema quiero contarle a nuestros amigos suscriptores que ante las preguntas que algunos de ustedes me hacen he comenzado a darles respuesta a sus inquietudes de manera personalizada a través de chats en nuestro whatsapp e inclusive a través de videochat desde alguno de los salones de la academia mundo de la música en bogotá colombia es un beneficio que hemos comenzado a darle a nuestros amigos suscriptores bueno entremos en materia comenzamos estas son partituras de canciones o de obras de cualquier género todas tienen una característica en común los pentagramas comienzan con su clave de Sol o con su clave de Fa. Tienen su armadura en todos los sistemas, pero hay algo de lo que no hemos hablado. Esos números que están al comienzo de cada canción, ¿si ¿sí los vieron? Hay canciones que comienzan con un dos cuartos, otras con tres cuartos, muchísimas con cuatro cuartos. Hay también unas que empiezan con la letra C, que es lo mismo que cuatro cuartos. Otras eh, con cinco cuartos. Hay otras que comienzan con un 2 sobre 2, por compás de 2 medios se llama. Y también hay otras que traen o 3 octavos, o 6 octavos, o inclusive 12 octavos. Este video tiene por objeto explicarles este tema y como siempre... Les prometo que al finalizar ustedes van a quedar muy satisfechos y felices de haber por fin podido entender este tema que los maestros de música de antes explicaban de una manera impresionantemente enredada y los alumnos de aquella época terminábamos más confundidos de lo que estábamos antes de que empezaran a explicarnos. Todos estos números hacen referencia a una parte fundamental de la música, al concepto de compás y al concepto de ritmo. En un próximo video les daré información muy precisa sobre las figuras de duración a solicitud de algunos de ustedes, mis amigos suscriptores. Sin embargo, en este momento voy a darles un avance sobre ese tema. Las principales figuras de duración son estas. La negra, que es la figura de duración que vale un tiempo. Un tiempo. ¿Qué, es? ¿Qué son tiempos? Pues ahora ustedes podrán preguntarse eso. El tiempo en música eh, amigos, es la unidad de medida, la unidad de duración. Así como el metro es un elemento fundamental en lo relacionado con medidas de longitud, y si alguien nos preguntara ¿qué es un metro? les tendríamos que contestar lo que nos enseñaron en el colegio hace años. El metro es una unidad de medida que consiste en una barra metálica subdivida en 100 partes, llamadas centímetros, cada una de las cuales está dividida en 10 milímetros y es un aparato que está por allá metido en la oficina de Pesas y Medidas de Londres. En música la unidad de medida es el tiempo y el metrónomo nos ayuda a medir los tiempos. Cada sonido que escuchamos es un tiempo. Escuchen un poquito. Una nota puede tener una duración de un tiempo, o de dos tiempos, o de tres, o de cuatro, o de medio, o de un cuarto de tiempo, hay más inclusive los signos que nos ayudan a definir las duraciones son las figuras de duración miremos la negra vale un tiempo la blanca vale dos tiempos la redonda vale cuatro tiempos hay otras que valen menos de un tiempo la corchea vale medio tiempo y la semicorchea vale un cuarto de tiempo estas son las principales figuras de duración hay otras, lo mismo que hay otros elementos, como el puntillo, que afectan las duraciones de todas ellas. De todo esto vamos a hablar en los próximos videos, con la didáctica verdadera que caracteriza todas nuestras presentaciones. Antes de profundizar en el tema, tenemos que definir el término compás. Los compases son esos cajoncitos en que viene dividido cualquier escrito musical, cualquier partitura. Se suelen numerar para poder encontrar determinada parte de una canción Algunas veces se enumera cada compás o tan solo se pone un número en el primer compás de cada sistema, de cada pentagrama Si me preguntan ¿Qué es un compás? Yo les respondería así: Compases son partes de igual duración en que está dividido cualquier escrito musical Y les mostraría esos cajoncitos que vemos en cualquier partitura Esos son los compases los números que están señalando en qué compás estamos en determinada canción es lo que quiero explicarles de manera clara y detallada. Para ello les tengo que hacer la siguiente explicación. Esta es una redonda. Es la figura que vale cuatro tiempos. Para efectos de dibujo voy a representarla en este video por un círculo. Ahora, mucha atención amigos. Lo repito, esta es la redonda y vale cuatro tiempos. Es como un ponqué, como una torta. Si yo parto esa torta por la mitad, ¿cuánto queda valiendo cada parte? Alcanzo a oír claramente sus respuestas y me están diciendo dos cosas. Unos me dijeron que dos y otros me dijeron que un medio. Ambas partes tienen la razón. Se lo explico con un detalle en este momento. Sí, toda la torta vale 4 dólares. Y si la parto por la mitad, cada parte queda valiendo 2 dólares, ¿no es verdad? Si toda la torta vale 4 tiempos y la parto por la mitad, cada parte queda valiendo 2 tiempos. Pero en vez de poner un 2 en cada lado, pongamos una blanca, que es la figura que vale 2, 2 tiempos. Ahora les pregunto. ¿Parte de toda la torta es la que acabamos de obtener luego de cortarla por la mitad? Piensen un poquito. Esta parte, en términos de fraccionarios, es un medio. Es una parte de las dos en que quedó dividida nuestra torta. De este modo pasa lo siguiente. Cuando a un músico le hablan de medios, le están hablando de blancas. Si ahora tomo la torta que vale 4 y la parto en cuatro partes iguales, cada parte me queda valiendo cuánto exacto 1 si toda la torta vale 4 cada una de las cuatro partes quedaría valiendo 1 entonces a cada pedacito no le coloco un 1 sino una negra que es la figura que vale 1 un tiempo ahora les pregunto en términos de fraccionarios esta parte de la torta cuánto vale en relación con toda la torta es una parte de cuatro recuerden sus conocimientos de matemáticas en sus primeros años de escuela es uno de cuatro o sea un cuarto correcto en música cuando a uno le hablan de cuartos es de negras de lo que se está hablando cuartos es negras pero si tomamos la torta que vale cuatro y la dividimos en ocho partes iguales cada parte quedaría valiendo pues la mitad de la negra, media negra a una negra le caben dos corcheas. Eso lo, lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto vamos a, lo estoy explicando de una manera muy, muy rápida. Una negra equivale a dos corcheas sumadas. Por eso a cada octava parte de la redonda le cabe una corchea. Y como acabo de decirlo, cada pedazo de torta dividido en ocho partes es un octavo de torta. Amigos, en música octavos es corcheas. En síntesis y empezando de atrás para adelante corchea es lo mismo que octavos negra es lo mismo que cuartos blanca es lo mismo que medios y redonda puede definirse como la unidad como la completa es por eso que en inglés los nombres de las figuras son así la redonda no se llama round ni rounded ni nada por el estilo se llama wall que significa completa la blanca no es white no, nada de eso es half que significa mitad la negra no es black es quarter que significa cuarto y la corchea eighth la octava parte vamos a entrar a definir este tema de fondo pongan muchísima atención porque aquí está el punto central de este video aquí va la explicación cuando vemos cualquiera de estos compases estamos viendo un numerador sobre un denominador Tal como los fraccioneros que nos enseñaron en la escuela. Cuando vemos un número sobre otro número tenemos que decir lo siguiente. Mucha atención. En cada compás hay N, que es un número de figuras. Y lo decimos, el número que está arriba. Y en el denominador D nos dice de qué figura se trata. Y terminamos con la frase O su equivalente. Así las cosas y para que de una vez por todas se entiendan este tema voy a darles varios ejemplos. Cuatro cuartos se entiende así. En cada compás hay cuatro. Y el denominador cuatro, o sea cuartos, nos está diciendo que están hablándonos de negras. En cada compás hay cuatro negras o su equivalente. Uy, ¿cómo así equivalente? Se trata de que en cada compás hay cuatro tiempos usando negras o blancas o una redonda O cualquier combinación que nos arroje cuatro tiempos en total en cada compás En la imagen vemos cuatro tiempos en cada compás Una redonda en el primer compás y ella sola vale cuatro tiempos En el segundo compás hay dos blancas que sumadas dan cuatro tiempos En el tercer compás hay cuatro negras en el cuarto hay cuatro tiempos divididos en dos negras y una blanca. En el quinto compás hay ocho corcheas. Cada corchea vale medio tiempo, lo que suma cuatro tiempos en total. En el compás número seis hay una blanca, que vale dos tiempos, y dos negras, que vale un tiempo cada una de ellas. Y en el compás final, el número siete, hay cuatro tiempos en una sola redonda, que vale cuatro cuatro tiempos. A ver, les pregunto a ustedes, ¿cómo entienden este compás 12 octavos cuando vemos 12 sobre 8 tenemos que decir lo que ya aprendimos en cada compás hay decimos el número que está arriba en cada compás hay 12 12 qué lo que está abajo octavos es corcheas entonces decimos completo en cada compás hay 12 corcheas o su equivalente profundizando un poco más el tema ¿Qué significa que una canción esté en cuatro cuartos? Un compás típico de cuatro cuartos tiene cuatro negras. Pero ojo con esto. Siempre el primer tiempo de cualquier tipo de compás tiene un acento natural. El primer tiempo tiene un acento natural. Es un tiempo fuerte. Los demás tiempos son débiles e inclusive en algunos casos son tiempos semifuertes. Con más atención van a notar que generalmente el primer tiempo de un compás... En él suceden cosas como cambios de acordes, entradas de cantantes, comienzos de partes, cambios de instrumentación. El tiempo fuerte es muy protagonista de muchas cosas en una canción. Por eso es que tenemos que identificarlo perfectamente. Pero para hablar de tiempos fuertes y débiles, quiero darles ejemplos de cada tipo de compás y de ritmos típicos de ellos. El compás típico del paso doble. La marcha, la polca o el corrido mexicano. Hay un acento natural en el primer tiempo de cada compás. Escuchen este fragmento de un paso doble. Está en compás de dos cuartos. Aquí puede sentirse perfectamente el acento natural que tiene el primer tiempo de cada compás. Escuchen ahora esto. Hagamos más ejemplos de otros tipos de compases, porque esto les tiene que quedar súper claro. Un vals es el ritmo que caracteriza al compás de tres cuartos. Cada tres tiempos hay un acento natural. No importa si el vals es vienes, francés, austriaco, mexicano, clásico o contemporáneo. La característica es la misma. Cualquier pieza en cuatro cuartos tiene un acento natural cada cuatro tiempos. Yo diría que la mayoría de la música del mundo está en este compás. Casi todas las canciones de rock y de géneros similares están en compás de cuatro cuartos. Escuchen este riff. ¿A qué compás creen que corresponde? Difícil, ¿verdad? Pero hay una forma de identificarlo. ¿Cada cuántos tiempos sienten ustedes que se está produciendo un acento natural? Escúchelo un poco más. Más adelante les resuelvo la duda, si han quedado todavía con dudas sobre esto. Bueno amigos, vamos a hacer un interesante test. Yo les voy a poner unos fragmentos de algunas piezas musicales y ustedes van a contestar en qué compás está escrito cada uno de ellos. Traigan su hojita de papel y su lápiz y los espero. ¿Todos listos? Comenzamos entonces. Es un test de nueve preguntas. Solamente nueve. Uno... dos, tres, cuatro, cinco, Seis, siete, ocho y nueve. Miremos a ver si pudieron acertar en la clasificación de estos riffs según el compás, lo que pueden identificar a través del acento natural que le pueden sentir a cada fragmento. Las respuestas son las siguientes. 1. Tres cuartos. 2. Dos, dos cuartos. Tres, cuatro cuartos. Cuatro, cuatro cuartos. Cinco, dos cuartos. seis, tres cuartos siete, cuatro cuartos ocho, dos cuartos y nueve Cuatro cuartos. El asunto es identificar en qué tiempo del compás está ese acento y la distancia entre acento y acento, lo cual les dará la longitud del compás. Si el acento ustedes lo sienten cada cinco tiempos, estaremos frente a un compás de cinco cuartos con lo que vamos a hacer ahora yo creo que ustedes van a lograr el dominio perfecto de esto vamos a hacerlo un poco más divertido vamos a hacer una prueba con 30 fragmentos en formato mp3 de canciones súper famosas ustedes van a ir anotando si cada canción está en dos cuartos tres cuartos cuatro cuartos o cinco cuartos o si está en otro tipo de compás listos comenzamos 2 3 4 5 Seis Siete Ocho Nueve 10 11 12 13 14. 15. 16. 17. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintinueve Treinta bueno vamos a revisar las respuestas espero que hayan podido contestar a estas 30 preguntas sin equivocarse en tal caso sería mejor practicar bastante más con este mismo video hasta que logren identificar los compases sin ninguna dificultad la práctica hacia el maestro en esto no es la excepción las respuestas son las siguientes 1 4 cuartos dos, tres cuartos tres, cuatro cuartos cuatro, tres cuartos Cinco tres cuartos, seis, doce octavos, siete, tres cuartos. Ocho, cuatro cuartos. Nueve, cuatro cuartos. Diez, cinco cuartos. Once, tres cuartos. Doce, cuatro cuartos. Trece, tres cuartos. 14, cuatro cuartos 15, cuatro cuartos 16, tres cuartos Diecisiete, cuatro cuartos. Dieciocho, cuatro cuartos. Diecinueve, cuatro cuartos. Veinte, cuatro cuartos. Veintiuno, tres cuartos. Veintidós, tres cuartos. Veintitrés, tres cuartos. Veinticuatro, tres cuartos. Veinticinco, cuatro cuartos. Veintiséis tres cuartos. Veintisiete cinco cuartos. Veintinueve tres cuartos. Y 30, 3 cuartos. Bueno, amigos, eso es todo. Escríbanme en mi correo para cualquier duda, pregunta, sugerencia. Recuerden que los suscriptores pueden pedir una explicación personalizada a través de chat o de video chat en WhatsApp es otra de las ventajas de ser parte de esta exclusiva comunidad de aficionados a la música. No olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. También espero su dedito gordito mirando para arriba y que hagan clic en la campana para que les llegue notificación cuando haya subido algún material nuevo para ustedes. Nos vemos en el siguiente video y no olviden, ¡practiquen mucho! Sus profesores pueden ser buenísimos, pero si ustedes practican poco, progresan poco. Practiquen mucho y progresarán muchísimo. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes.